para poder utilizar la herramienta de pluma en Adobe Illustrator lo único que tenemos que hacer es dar un clic inicial para crear un primer punto de ancla luego damos otro clic para crear un segundo punto de ancla y dirigimos la curva hacia donde queramos y de esta manera podemos ir creando formas como queramos con la herramienta de pluma para poder dirigir un segmento de curva para donde nosotros queramos simplemente damos clic sostenido, presionamos Alt en Windows o Option en Mac, dirigimos el siguiente segmento de curva donde nosotros queramos, soltamos y simplemente damos clic y ahí está. Para cerrar una forma hecha con la herramienta de pluma simplemente nos dirigimos hacia el primer punto que hemos creado, aparece este icono, damos clic y ahí queda cerrado.